Buongiorno a todos, bonjour bienvenidos a nuestro curso. Hoy 20 de bon julio, de la Independencia de la Colombia. Hola a todos, bienvenidos al curso. Feliz fiesta del 20 de julio, Día de la Independencia. Para nosotros no es festivo en Francia, porque ya fue el 14 de julio pasado, el miércoles pasado. Uh, pero bueno, aquí estamos con las clases para todo el mundo. Entonces, vamos a esperar un poquito para que les gente se conecte. Esperemos un momentico que la gente se conecte, porque no veo el chat. Quizás hay un pequeño decalaje, hay un pequeño momento de retraso entre el chat y yo. Ah, bonjour, Stefania. Stéphanie de Villagalindo, bonjour. Bonjour, Hugo Doeña, te ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Bonjour, Rosa. Bonjour, Angie. Ok, ok. Bueno, espero que estén muy bien. Espero que hayan podido uh, disfrutar de este fin de semana. Bonjour, Marta. Bonjour Erika, bonjour Laura, bonjour Jorge Lieser. Espero que estén muy bien. Esperemos un minutico que la gente se conecte para que podamos uh, ver un poco, podamos empezar bien el día. estaba bien? très bien, merci Janet. Très bien, Janet Patricia. Très bien, très bien. Ok, bueno, ¿cómo les está yendo hoy el 20 de julio? Comment ça va, c'est 20 juillet Bonjour, bonjour, Oscar, Alexander, Paola, Brenda, Nativo Primitivo, Edouard. Bonjour, bonjour. OK. Donc, j'espère que ça va très bien, j'espère que vous avez bien passé la semaine, j'espère que cette semaine commence très très très bien, Espero que vous avez bien la semaine passée, que vous avez passé un bon fin de semaine et que cette semaine empiece très bien. Ok, donc, on va commencer, on va commencer aujourd'hui, Rappelez-vous notre adresse, recuerden la, la dirección de nuestro blog donde están todos los contenidos y algunos ejercicios los ponemos siempre en esta dirección, curso de francés-cnu por Colombia nos une, punto blogspot .com. Semana 4 sur 24, ya estamos en la cuarta semana de clase Hoy estoy yo como de costumbre y el jueves estará Alejandra, recuerden que los cursos quedan grabados y que pueden volverlos a ver cuantas veces quieran y recuerden, si ustedes vieron la presentación y le dan clic aquí a este vínculo van a ver el calendario donde dice que la semana próxima y la semana siguiente después de la próxima no tenemos clase porque estamos en verano. Por fin llegó el verano a Francia, ya estoy en, en pinta de verano, tengo un calor impresionante porque ya estamos en verano. Y bueno, hay que sacar vacacioncitas. Entonces, dos semanas en las que vamos a estar de vacaciones y volvemos el 10 de agosto. Y el 10 y el 12 hago yo las dos clases porque Alejandra está de vacaciones, será su turno de salir a vacaciones. Ok, ok, donc. Revisón. Vamos a revisar a ver si, uh, si hicieron bien la tareita de revisar, de repasar la familia. A ver si lo hicieron bien. Par rapport à comme, qui est ou qui sont. Recuerden, vamos a tomar como punto de referencia a comme... COM va a ser nuestro punto de referencia y todas las personas van a ser con respecto, recuerden que por A significa, significa con respecto a COM, quiénes o quiénes son las personas que vamos a ver. Donc. ah, ups, ups. Noemí, ya vi la respuesta, pero bueno, los, los que vieron muy bien y creo que hay gente que no vio, Creo que hay gente que no vio quién es Noemí par rapport a coma. Quién es Noemí par rapport a coma. Noemí es sa. Usamos los, los posesivos, aunque el amor no es una posesión, recuerden. Sa, fama Noémie et sa femme. Très bien, Adriana. Très bien, André et Tarea Roma. Ok, très bien. Alors, et maintenant, et maintenant, qui est qui Alors, euh, qui sont ces deux personnes, Franck et Gabriel. Quelle est la relation de Com avec ces deux personnes, Franck y Gabriel Alors, ¿quién, es? ¿Quién es? Frank y Gabriel ¿Quién son Frank y Gabriel para rapport a cómo? No veo respuesta no veo, por ahí veo que están todavía respondiendo Sara Terracina de, de Cori ¿Tres bien? ¿Safam? ¿Sasete Noemi. Com es un hombre. Bueno, sí, es un hombre? porque Noemi es una mujer. Qui son Frank y Gabriel par rapport a Com? ¡Ah, Stéphanie! ¡Mmm! Recordemos que en francés los hijos no pueden decir los fils. Porque para los franceses, fils es una palabra que significa hijos hombres y solamente hijos hombres. Ah, très bien, Fabián. Et très bien, Jaida. Ce sont ses enfants. Recuerden, enfant es la palabra que engloba a los hijos y a las hijas. Ok. Très bien. ¿Y qui es Frank? ¿Y qui es Frank? Lui, tú solo. ¿Quién es Frank, solito, él, solito? Y, y que Gabriel, tú solo. Frank por un lado y Gabriela por el otro. ¿Quiénes son cada uno de ellos? No, la, no el conjunto de los dos, sino cada uno. ¿Qué, qué es que sé que Frank, quién es Frank para por com Y quién es Gabriel para por acompañar? Muy bien, Andrea. Très bien, Frank, c'est son fils. Attention, c'est une exception de prononciation. Oui, ça s'écrit F-I-L-S, mais la prononciation, c'est fils. Recuerden que c'est une exception de prononciation. Si se s'écrit F-I-L-S, et que normalement ça devrait fil, escribir fils, ça devrait fils, mais c'est une exception et c'est fils. Y Gabriela. Uh, uh, uh, uh, uh. Gabriela. Ah, très bien, Adriana. Très bien, Hugo. No es el posesivo, pero sí, Hugo. Andrés, très bien. Alex, atención, Alex. Hein? Jimena, atención, es son fils. s o N parce que c'est masculin donc c'est son fils. et Gabriel c'est sa fille. Comme Gabriel c'est une femme c'est le féminin donc c'est sa fille. S a fille. Donc Gabriel c'est son fils. Et pardon Frank c'est son fils et Gabriel c'est sa fille. Très bien. Alors et qui sont Sarah et Nicolas qui sont Sarah et Nicolas par rapport à Franck Sarah c'est quoi et Nicolas c'est quoi qui sont Sarah et Nicolas par rapport à comme si Sarah est la femme de Franck y Nicolás, el marido de Gabriel, ¿para cómo? ¿qué es que son? Recuerden que yo les había dicho, ¡ah, très bien, Hugo! Sara, c'est sa belle-fille, recuerden que la familia política no es política para los franceses, es adoptiva, y recuerden que belle-famille, Belle famille et la famille adoptive Attention. Non, non, non, Hugo. Attention, pardon. Sarah est la belle-fille. Si, Hugo, c'est bien. Drea, euh, attention, Drea. Sa belle-fille est très bien, Fabien, Osma. Très bien. C'est le beau-fils. Sarah est la mm -hmm. hija bonita. Y Nicolás es el hijo bonito. Esa es la belleza familia, La familia bonita es la familia adoptiva. ¿no? Ah, no. Ah, no. Sandra, no. Sepáles, oncle. Recuerden que la, la persona de base con la que estamos trabajando es coma. ¿Ok? donc belle, sa belle-fille Sarah et son beau-fils Nicolas ok, et qui sont ces personnes-là l'ensemble, le, le groupe et ces groupe qui sont, et groupes par on respecte à comme par rapport à comme qui sont Ahmed, Léo et Agnès Qui son Admed, Léo y Agnès? No veo respuestas, no veo respuestas. Admed, Léo y Agnès. Ah, très bien, Andrea. Eh, pre, presque, presque casi, casi, te equivocaste en una letra pero si no y Adriana, ah, también una letra y un tiré rappelez-vous que le tiré c'est important acuérdense que la, en francés los guiones son ortografía, hay que escribirlos Yesenia, euh, Stephanie mmm. si Frank y Gabriel son les enfants Ahmed, Léo et Agnès sont les petits enfants. Recuerden que quand bajan de un niveau, le agreguent petit à esta palabra. Et attention, petit, P-E-T-I-T-S. Ok Pourquoi si vous écrivez P-E-T-I-T-S, e, S, es un femenino. Si le agregan una E aquí, entre la T S, es un femenino, pero estamos hablando de la generalidad. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son Admed y Leo con respecto a Coman? ¿Y Qui sont Admed y Leo par rapport à Comme? y quiénes son admed y leo con respecto a Comme? en este caso, yo creo ya, ya dieron una respuesta por ahí más arriba Stephanie, a ah, Leo, c'est le petit fils y a Ahmed aussi si Leo es le petit fils, Ahmed también es el petit fils porque Ahmed es un nombre masculino ce sont le les petits fils les petits fils Agnès. Agnés? ¿Qué es que Agnés, ¿qué es que es? par qué es para qué es? ¿Para qué es para Agnès es? No es respuestas Atención. muy bien, es que No veo respuestas. Ah, très bien, Andrea. Creo que Andrea está revisando mucho, très C'est la petite fille. Masculin, pas de E. Féminin, E. Recuerden, como este es un masculino, bueno, este es plural, entonces tiene la S del plural. Está Aquí no hay plural porque es un singular. Pero si no hubiera, si fuera solamente Leo, sería petit hasta la T. Fils. Esta S no es de plural, atención. Esta S es la palabra singular que tiene una S. Hay que ponerla. como Agnès, c'est une femme, c'est féminin. Donc c'est petite. Petite. Petit, petit, petit. Petite. Petite. Atención. Esta, esta palabra la vamos a volver a usar hoy ¿eh? miren bien miren bien cómo funciona petit fils petite, fille yo no sé si a ustedes les llega esa T que suena al final en francés es muy importante vamos a ver por qué ok, solo les digo si ustedes escuchan una consonante al final es altamente probable que sea un femenino Ok, très bien, c'était la révision. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Ah, ça n'a pas marché. J'ai fait le changement, mais il ne fonctionnait pas parce que le changement Ah, je crois que je vais faire ça. Ah, si vous hice, hice un changement qui ne no me no me pas cogió de una. Aujourd'hui, on va faire une lecture comme d'habitude. On va voir, le eh on va voir. Et on va voir les adjectifs ok? donc bonne fête pour ceux qui viennent d'arriver feliz fiesta nationale de Colombia parce estamos a 20 juillet on est le 20 juillet donc bonne fête nationale et aujourd'hui la lecture le verbe avoir et les adjectifs ok? donc on continue la lectura de la dédicace du petit prince. Vamos a continuar la dedicatoria del petit prince. OK Donc, ya habíamos visto que había una primera excusa, había una segunda excusa y continuamos. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où la a faim et froid il a bien besoin d'être consolé je répète lentement alors j'ai une troisième excuse cette grande personne habite la France o, él ha faim y froid. Ella ha bien besoin de ser Alicia, yo creo que es tu problema. Creo que tienes un problema de, de, de conexión de Internet. Porque la imagen normalmente es muy clara. Debes tener un problema de conexión. Entonces, repito. y une troisième excuse cette grande personne habite la France où elle a, elle a faim et froid elle a bien besoin d'être consolée OK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 OK ça ne se prononce pas Ou vamos à ver esto, ça ne se prononce pas le T final on ne le prononce pas. Le T final on ne le prononce pas, ça ne se prononce pas. Hoy vamos à ver esto, on va voir ça aujourd'hui. On va voir ça aujourd'hui, ça ne se prononce pas, ça ne se prononce pas. Ya vimos que no se pronuncia ok? La clase pasada vimos cómo se pronuncia esto. A-I. ¿Cómo se pronuncia? A-I. Bueno, no veo respuestas. ¿Cómo se pronuncia? Rápido, que tenemos muy poco tiempo. Y además el tema de hoy es largo. ¿eh? très bien, Jasmine! Z. OI se prononce les doy tres segundos ustedes piénsenlo, no tienen que escribirlo pero si ustedes piensen OI se prononce Wow. troisième excuse cette grande personne habite de la France OU elle a Vamos a ver, oye, ah, normalmente eso se pronuncia E, pero y vamos a ver algo. O I se pronuncia O, c'est por esa cantidad dit froid. Esto se pronuncia I, E, pero vamos a ver. hoy O, ok. Y ahora, va vamos a ver el tema d'aujourd'hui. El tema d'aujourd'hui, es el son naso. Ah, se me fue una S le son naso vamos a ver los sonidos nasales vamos a ver los sonidos nasales a n a m e n e m, -i -n -i -m -u -n -u -n. M, bueno, normalmente estos sonidos y estos dos se pronuncian diferente, por eso digo ante hoy. O-N, O-M. Ok. A-N, A-N, E n E n se pronuncia un. Con la nariz. Se llama sonidos nasales porque hay que producirlos con la nariz. En francés, la diferencia puede ser un masculino, un femenino. ¿Se acuerdan la nacionalidad? Decíamos colombien, colombian, pero el femenino es colombien. ¿Ok? Entonces, si ustedes no hacen el sonido con la nariz, están queriendo decir otra cosa. Entonces, tenemos que hacer el sonido con la nariz. ¿Cómo se hace este sonido? Es una A, A, A, A, A, A pero con la nariz. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. I-N, I-M, U n U, m Se pronuncia como el número, se pronuncia como este número. ¿Eh? ¿Eh? ¿Recuerdan que yo les dije? El número uno, lo que es, es como cuando alguien dice, ¿Eh? no le entendí nada. ¿Ah? ¿eh? es ese mismo sonido y es y todo esto se pronuncia ¿ah? acuérdense yo les dije el francés son dos idiomas el escrito y el oral a partir del escrito es muy bueno relativamente fácil saber cómo se pronuncia porque ustedes saben que todo esto se pronuncia igual problema más grave cuando ustedes escuchan cómo escribir a ah, eso sí es otra historia ¿okay? Pero por lo menos si ustedes lo ven escrito, ustedes saben que estos cuatro, estas cuatro escrituras se pronuncian de la misma forma. En teoría, en teoría, se pronuncia. ¿Cómo se hace ese sonido? ¿Se acuerdan? Yo les dije que había una segunda e. No es e, es e e e cuando estiran la cara para decir hacen el mismo sonido pero con la nariz y no suena igual que es muy difícil al inicio yo lo sé, yo lo viví fue horrible pero si uno empieza a escuchar por eso es importante que vean transcripciones para que ustedes más o menos vean sepan cómo se pronuncia y empiecen a diferenciar hay una cosa que se llama la sordera fonológica que es cuando ustedes son niños hasta como año y medio ustedes pueden escuchar todos los sonidos que les producen y ustedes pueden hacer la diferencia de todos los sonidos pero a partir de año y medio ustedes eliminan todo lo que no escuchan por eso cuando ustedes crecen escuchando español no escuchan estos sonidos porque si no crecieron en, un, en una familia donde se hablaban los dos idiomas, no la van a escuchar la diferencia y no la van a entender. Pero eso es algo que se trabaja y que se recupera. Entonces. ¿oh? es una A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, ah, con la nariz. ¿oh? Este es un E, E, E. Este es un E, eh, E. Eh, o n o m C es una o en, o con la nariz U i n i m e n e sucede lo mismo con estas y estas que con estas y estas normalmente estas rojas se pronuncian todas igual pero ya vamos a ver I-U-N, I-U-M, I-U-N, I-U-M, O-I-N, I -N, I -N, o i m, Donc, A-I-N se pronuncia I-N y A-I-N y E-I-N se pronuncian exactamente igual. Si es difícil, yo lo sé, yo lo sé. Pero es una cuestión de acostumbrarse. Una vez que ustedes se acostumbran y saben que, que sonidos se pronuncian como... Ya van a ver que va a ser más fácil. ¿Qué? Entonces, recuérdense ¿ah? como cuando no entienden. ¿ah? ¿Ah? ¿Eh? Y de hecho hay un chiste y es que este sonido se hace todavía en el sur de Francia. En el sur de Francia, recuerden que yo les había dicho que hay una diferencia dialectal. En Marsella, en Bur Burdeos, en Tolosa. Ellos hacen la diferencia entre un, um y n y -M, -E -E m. Ellos no lo pronuncian igual. Y acá, ellos lo pronuncian diferente, estos dos. Sandra, ¿cómo educan el oído? Escuchando. Es la única forma. Es la única forma. Escuchar y ojalá con la transcripción para que ustedes sean conscientes de qué están diciendo. ¿Ok? Escuchen la, las noticias fáciles de RFI, Radio France Internacional. Ellos a veces ponen la transcripción y, hacen, y hablan en un francés más despacio. ¿Eh? Entonces, IEN, France, bien. Por ejemplo, bien. Atención, no es lo mismo EIN e que IEN. Se paga ahí, ¿eh? Cuando la I está antes, la I se pronuncia. Cuando la I está después, no se pronuncia. ¿Ok? Entonces, bien, bien, uh, luego veremos, creo que nos puse un ejemplo de IM, pero es una igual. I Recuerden, yo les dije en fonética cuando están entre corchetes, la J no es una J, es una Y. ya, ya, ya, ya, ya. No es lo mismo decir farmacia que farmacia. En español no existe la palabra farmacia, pero es para que ustedes escuchen que para nosotros en español eso existe. No es lo mismo decir secretaria que secretaría. Cuando ustedes pueden decir dos vocales en una sola sílaba es un diptongo y estos, estas escrituras hacen un diptongo, por eso uno dice bien. Uno no dice bien, uno dice bien. A veces en francés sí se separan, pero son, es, son contextos, contextos muy específicos. Y no es, no es interesante para nosotros porque no estamos en francés avanzado. ¿okay? e o i, -N, o -I -N son moins moins un besoin besoin un moins okay? des exemples Tenemos... les puse ejemplos de palabras entonces pan pan per Hice la separación en sílabas, esta palabra tiene dos sílabas, ¿eh? ¿y por qué lo hice? Para demostrarles que tienen que fijarse también el contexto. Es decir, si la N y la A pertenecen a la misma sílaba y no hay ninguna vocal después, se pronuncia nasal. En ¿Eh? ter posible imposible imposible no es imposible, no es un, un, un, un, como el número un, un, un, un, un, posible. ese es un chiste que hacemos con la gente de Marsella y de Burdeos. en realidad la gente dice como, como el sonido de acá Okay, recuerden que todo esto se pronuncia como acá arriba. Pain. Pero en el sur dicen pen. Entonces, en el sur, vamos a tomar el tren para du pain. Ese es un chiste que se hace con la gente de Marsella, pero en realidad es, vamos a tomar el tren para comprar pan. Vamos a coger el tren para comprar pan, pero solamente porque las dos suenan. Y esta es una sílaba, concept, concept, bien, bien, vean que es una sola sílaba, no es bien, es bien, nación, nación, en París hay una plaza que es la place de la nación, ¿Cuán? ¿Cuán? la gente no suena suena muy poco ¿Cuán es una fruta que solo se consigue en Francia que yo sepa, yo nunca la he visto por fuera es buena es muy buena pero hacen como una especie de bocadillo con, con la pat, con, con, la, con el extracto de cuan atención si le envoía justo después la nasalización dispara. Si hay una vocal justo después y que, hace, que haga parte de la misma sílaba, atención, porque a veces hay una, una vocal que no suena, pero hace parte de la misma sílaba. Ya vamos a verlo. La nasalización dispara, de, desaparece la nasalización. Por ejemplo, un, una, no es ano no es Une. ¿por qué? porque la u lo que pasa es que se separa en dos sílabas u una, une, une ¿ok? entonces ahí es donde vemos pan per versus canet canet un canet es una es una lata, es una gaseosa en lata la canet es la lata de gaseosa o de cerveza o lo que quieran. No es, no es la palabra lata, es la lata de, de, de, de bebida. Imposible versus inmueble. El vs es versus, como en español. Y no importa que haya dos M. no importa. Fonéticamente, aquí hay una I y aquí hay otra y hay una M. Es Ortográficamente hay dos M's, fonéticamente hay una sola M. ¿Ok? Y aquí todo esto es una sola sílaba: immeuble, immeuble, meuble, immeuble. Bueno, P, P, versus N. como Aquí hay una vocal. Qué separa en dos esta sílaba, en esta palabra separa en dos sílabas. Esta ahí suena como suena una ahí, una ahí suena e, e n -E. con set versus conifer, conifer. Un conifer es un conifer c'est un coni, una conífera. Es un pino. De la familia de los pinos. Y vean. Co-ni. No es un-ni. Es co-ni. Bien. me y yen Vean que yo les dije. Hay una vocal que no suena de más. Pero su función es decirles. Atención. Esta nasal de acá. Olvídenla. Aquí se pronuncia bien. Yen. Yen. Higiene Nación versus national nacional O no, no, no, no, no, no, no, y no, no, a one La E no suena, pero dice, aquí hay un sonido nasal que no se hace, que desaparece. Uh, Eduard, a veces, generalmente cuando hay doble consonante, uh, depende. FAM es una excepción. De hecho, se dice FAM para empezar. No, ser, no se debería decir, pero es una excepción. Pero hay, por ejemplo, ammene, uh, ammene, es extraer y tiene doble M, pero se pronuncia nasal. Ammene. Ay, sí, me equivoqué. Me falta una H. A tantear le falta una H. Ay, ay, ay. Ok. Pero lo importante es, si hacen parte de la misma sílaba, no pueden olvidar la nasal. Si hacen parte de la misma sílaba, esa M, esa M. Si por el contrario hacen parte de sílabas diferentes, entonces ahí si la separan y se olvidan de la nasal. Knet, Ok. Très bien. Ok. Aujourd'hui, connaître, se faire connaître. On va décrire une personne. Agnès nous présente ses héros. Bonjour, moi c'est Agnès. Je vous présente quelques-unes de personnes que j'admire. Pouvez-vous deviner qui est qui? Bueno, uh, uh, Inés, ¿qué se dice? Inès? Um, en, en francés. Nos va a presentar a cuatro personas que ella admira. Attention, Jasmine, femme, no tengo que fama. Y fama es. No, no conozco la palabra en francés, conozco femme. Ok, entonces, Agnès nos presenta sus cuatro, cuatro personas que ella admira. Ahmed, Frédéric, Isabel y Samira. Ok. Vamos va ver una descripción... Y ustedes me dire qui es qui. Vamos a ver descripciones y luego ustedes me van a decir quién es quién. Donc, pour les cheveux, pour les cheveux, on a blond, châtain, brun et gris. Qui es qui qui a les cheveux blonds, qui a les cheveux châtains, qui a les cheveux roux et qui a les cheveux bruns et qui a les cheveux gris. me van a decir quiénes tienen el pelo. En francés no es el pelo, son los De hecho es los cabellos ¿Okay? donc qui est blond Baptiste me dit Frédéric ah ben oui Frédéric il est blond regardez la couleur des cheveux qui est châtain qui a les cheveux châtain ah Isabelle non qui a les cheveux châtain Pequeñas, pequeñas chus, petitas chus. Cuando ustedes vean en francés que una palabra empieza con ch, eso significa que la palabra de origen de donde viene en latín era ca, Cabello, los cabellos, y castaño, y además, si tiene una, una, un chapeau, recuerden que an antes en latín había una S. Castaño. Samira, c'est chaton. Ah, pero oui, c'est chaton. No es negro, pero no es rubio. Es como un intermedio. Roux. Qui a les cheveux roux. Roux, c'est une couleur qui est dérivée de cette couleur. C'est dérivé de cette couleur. Dérivé de cette couleur. Sébastien, CH era K en latin. C-A, K, le sonido K. Ok? A veces la A desaparece, a veces no. Por ejemplo, en cheveux, desapareció la A, pero en chatant, non. Ok, donc la color dérivée du rouge C'est Isabel Es pelirroja, tiene el pelo rojo y los franceses tienen un problema gravísimo con los pelirrojos, ellos se burlan de los pelirrojos. O sea, a veces yo me digo, uy, son muy pesados, muy pasados. Bon. ¿Quién tiene los cheveux bruns. ¿Brun? Si ustedes hablan inglés, van a ver más o menos. Más o menos digo porque es un color un poco. un poco uh, engañoso. ¿Brun? Yo veo qu que me dice que es A. Ben oui, es Almel. ¿Brun? Par exemple, moi, c'est brun. Vous voyez, je suis brun. Ojo oh, porque en francés, tener el pelo negro es être brun. Avoir les cheveux brun. Entonces tenemos una gama. ¿Quién a los cheveux gris? ¿Quién a los cheveux gris? Bah, personne. Gris, personne. Nadie tiene el pelo gris. Y en francés hay una expresión que es tener el pelo, eh, por ejemplo, yo, ustedes no lo vean, pero yo tengo canas, no sé si se logran ver las canas, yo tengo el pelo lo que dicen, sal y pimienta, la sal es blanca y la pimienta es negra, entonces cuando, cuando ustedes escuchen, ah, oui, il a les cheveux sel et poivre, avoir les cheveux sel et poivre, ay, ay, ay, vieron, vieron la respuesta, Pero, uh, uh, <tose> <"C 'est des foieurs> literalmente es sal y pimienta pero es tener el pelo del color de la sal y de la pimienta y es tener el pelo gris uh, en laditos y uh, tener uh, tener uh, canas pero no totalmente blanco Ok Donc, on avait dit, tac tac tac, pour la peau, la peau, peau, P-E-A-U se prononce peau. Pour la peau, il y a différentes couleurs bronzée, noire et blanche. Attention, cheveux, c'est masculin. Po, oh, se féminin, dit. un cheveu. No se dice mucho, pero puede decirse un, un cabello. La peau. Recuerden que la piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿eh? Está en todos lados, es un órgano además. La peau, qui est bronzé, qui est noir, qui a la, qui a la peau bronzée, qui a la peau noire et qui a la peau blanche bueno, los dejo, los dejo organizarse mándenme las respuestas de todos Néstor, ¿cómo se dice? en francés no está tan cargado como en inglés, tú puedes decir noir". ilénoir, negro, él es negro objetivamente él es negro ahora, ojo con el tono, ¿no? que todo es como se dice Pero en francés no está tan cargado negativamente como en inglés, donde son casi que una casi que una, una ofensa. Alors. Alors. Donc pour la peau bronzée, c'est Samira. Elle n'est pas blanche. Elle n'a pas la peau blanche, elle n'a pas la peau noire. Elle a la peau bronzée. Pour noir ah c'est mettre. il est noir il a la peau noire et la peau blanche bah c'est Frédéric et Isabelle Frédéric et Isabelle ont la peau blanche attention blanche le e ne se prononce pas blanche noir noir Noir, ça ne se prononce pas. Bronzé, on prononce et mais on ne prononce pas et, et non. Bronzé. Ok. Pour d'autres caractéristiques, qui porte des lunettes, qui porte des lunettes, qui porte des boucles d'oreilles, qui porte la barbe et qui porte une casquette. La parole la casquette, je la connais, non Je crois que je l'avais dit. Alors, les lunettes. Les lunettes. Qui porte des lunettes. Qu'est-ce que c'est que les lunettes? En español, sería lunetas. ¿Y qué son las lunetas? Bueno, en español no existe la palabra, pero como para tratar de entender la, la lógica lunettes les lunettes son dos lunas que nos portan que no llevan al frente donc c'est A et B parce que Frédéric a des lunettes de soleil lunettes de soleil et Ahmed il a des lunettes de vue tiene gafas de sol y gafas de vista como se dice en francés el de vue o lunette por defecto son gafas de vista. Pero si no quiere decir que se lleva gafas de sol, dice lunette de soleil. ¿Qui porte de bucle d'oreille? Boucle d'oreille? Boucle. No. ¿Saben qué es un ¿Bucle? Porque en francés, así no sean redondas, todas se llaman boucle d'oreille. Isabel porte de boucle d'oreille. Me, Frédéric, sí. Ustedes no lo ven, no sé si alcanzan a verlo, pero si ¿sí ven que Frédéric tiene una cosita aquí, donde está el punto rojo, si ustedes ven, hay una cosita. Eso también se llama boucle d'oreille. Es un nombre genérico que engloba todo es como decir el pintalabios en francés es el rojo de labios. Puede ser gris, puede ser verde, puede ser violeta, pero se llama rojo de labios. Qui porte la barba? La barba c'est évidemment la barba c'est un mot transparent quand même. Una palabra transparente. A et B et la casquette. Qui porte une casquette? Una casqueta. Yo ya les había dicho esa palabra, así que no tienen disculpa para decirme que no saben qué es esa palabra. Pas très bien, Maris, la casqueta es el accesorio un cubre chef, un, un cubre chef. Cubre chef es porque en, en latín la palabra chef viene de cabeza, viene de capita. En francés viene el latín capital, que significa la cabeza, y la capital es la, capi, la cabeza del país. Ok, très bien. Alors, on va faire un peu la description physique. Ahmed a les cheveux bruns et la peau noire. Il porte des lunettes et la barre. Frédéric a les cheveux blonds et la peau blanche. Il porte des lunettes, des boucles d'oreilles et la barbe. Isabelle a les cheveux roux et la peau blanche. Elle porte des boucles d'oreilles. Samira a les cheveux châtains et la peau, et la peau bronzée. Alors, pourquoi j'ai entouré ça Pourquoi c'est rouge Pourquoi c'est rouge Et pourquoi c'est rouge Parce qu'en français, on utilise le verbe avoir, Vamos a ver la on utilise le verbe avoir pour marquer la possession. Et le verbe porter pour les accessoires. Ok il porte de lunettes il porte euh, de boucles d'oreille il porte barba. bueno, si sí, uno se la puede quitar pero se, se utiliza el mismo verbo porque igual, bueno, si sí, uno se la puede quitar pero no, no remover y volver a poner ok, donc el verbo porter p-o-r-t-e-r c'est un verbo del primer grupo. Recuerda que ya habíamos visto la conjugación de verbos del primer grupo, que son los verbos que terminan en ER. Y como es troisième person du singulier, tercera persona del en singular, entonces il porte. Imagino que hasta, hasta ustedes llega esa explosión. Parce que le E no se pas. Yo sé que yo insisto mucho, pero es para que recuerden. Il porte de lunettes Et la barbe. OK. On peut dire aussi je suis noir, je suis blanc. Podemos decir Ahmed a la peau noire o Ahmed es noir. Pero atención. Aquí tiene que hacerse como la peau es femenino, por eso hay una e. Pero como es su nombre, entonces cuando uno utiliza esta palabra, lo hace sin la E. Ya vamos a ver cómo se hacen los, los adjetivos. yo peux decir, je suis noir, je suis blanc. On puede decir, aussi, elle est blonde, elle est rousse. Para el color del pelo, uno puede decir, por ejemplo, en, eh, en, en España... Los pelinegros nos llaman morenos. Un moreno en España es alguien que tiene el pelo negro. Y un rubio es alguien que tiene el pelo rubio. Entonces, cuando le dicen, je suis uh, uh, brun, je suis brun, lo que está diciendo es mi pelo, yo soy uh, moreno porque tengo el pelo negro. Me ¿Okay? atención, y a una excepción. Uno puede decir eso con el color de la piel y con el color del pelo, salvo con un color específico del pelo. El a les cheveux châtain. Cuando usted sea una persona que tiene el pelo châtain, usted no pueden decir je suis châtain. No. J'ai les cheveux châtain. Es una excepción, ¿ok? Ok. Donc le verbo avoir, Este verbo es très, très, très important. C'est aussi important que le verbo être. Este verbo junto con el verbo être son muy, muy, muy importantes porque son de los verbos más utilizados en francés y es por eso que son de los verbos más irregulares del francés. Alors, la conjugaison. J'ai des cheveux de Samira a les cheveux châtains. Nous avons la peau bronzée. Frédéric et Isabelle ont les cheveux clairs. Ok. Donc, on va voir la conjugaison du verbe avoir. J'ai. Attention. J'ai. No sé si en mis dientes. Recuerden, es como una. Ch pero con la garganta. Je, tu, as. il, el, on, a, nous, avons, vous, avez, ils, elles, ont. ¿Escucharon la pronunciación? ¿Y qué significan? Yo, et, tu, as él, El, ella, a, nosotros, hemos, pero puse habemos, uh, creo que, uh, bueno, ahí, ahí sí, fue un error de apreciación, es hemos, vosotros habéis, y ellos han. ¿Por qué les pongo esta conjugación bueno, voy a corregir esto de una vez ¿por qué? porque fonéticamente les verbes avoir y haber no son très diferentes si ustedes prestaron atención, cuando uno hace la conjugación de avoir, está de cierta forma recordando la conjugación de haber. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice je, yo, e, eh, es la misma pronunciación. Ojo que es tener y haber. Esa es, es una de mis mis en guard. Atención. en francés, el verbo avoir exprime la posesión. En francés, el verbo avoir no solamente es el verbo haber, también es el verbo tener. Y atención que el verbo tener existe, pero eh, significa sostener. Je tiens la yo la sostengo, no es yo la tengo. ¿Vieron en el principito. Ojo, en latín había un verbo, en francés hay tres y en español hay cinco, que fue el verbo ese, el verbo ser, cumplía la acción de tener, haber, ser, estar y poseer. Ese era un solo verbo en latín. En francés solo, ese verbo se convirtió en tres, être, avoir, poseer. Y para nosotros son cinco verbos, ser, estar, tener, haber, poseer. ¿Ok? Entonces, por eso este verbo como en inglés significa dos cosas, tener y haber. Y entonces, je, yo, he, Tu, has. Si se dan cuenta, lo único que hacemos es eliminar la H, de oficio eliminemos la H, y eliminando la h tenemos una parte de el verbo. La pronunciación e z. Atención, recuerden, que yo les había dicho en francés esto es necesario. Los pronombres personales son necesarios. Entonces no pueden decir simplemente e, tienen que decir z. tu, a. Ah, el s final de se pronuncia. Il el on a ah. E, A, A, Nusabon. Esta la puse en verde. Si se dan cuenta, esto lo cambio de color. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso había puesto A, Vemos. Porque si, se, si ustedes ven A, B. Son letras que se repiten. Como en español no tenemos la diferencia BV, entonces no lo vemos. En latín tampoco existía esa, esa diferencia. En latín nunca existió el sonido V. En latín no tenía ese sonido. En latín tenía el sonido W a la plaza Entonces uno no decía victoria, sino victoria. Y ese sonido V vino después. En francés existe. Y por eso a veces tenemos palabras como trabajo travail que para nosotros es con b y que normalmente si seguimos la lógica latina es con b porque bueno era una p al inicio y en francés es con v digresiones de lingüista entonces por eso había puesto habemos porque si ven guardamos esa b Vous avez habéis Aquí simplemente no tenemos la I y la S, porque esta z no se pronuncia. Y bueno, y esto sí no tiene mucho que ver un ¿Mm? al ¿Ah, ¿Ok? Entonces, les puse esto para que vean que si ustedes saben esta conjugación en español, si conocen un poco la raíz, van a comprender y van a memorizar, es una forma mnemotécnica, van a memorizar cómo se dice. ¿Ok? ¿Nos es cuestión? ¿Tienen preguntas? Veo que el chat está muy quieto. ¿O ponen mucha atención o se me fueron todos los perdí? Entonces, ¿no tienen preguntas? Ok, atención, aquí les introduje una cosa nueva que ustedes no habían visto. Le pronom un. Un. Un. Un. En francés, le pronom «on» a dos funciones. Parler ou remplacer nous de una persona indeterminada o reemplazar «no» de forma informelle. Entonces, «on» lo pueden usar, por ejemplo, cuando dicen «ah, me dijeron» Pregunta, ¿quién dijo? «ah, por ahí» Entonces uno utiliza ese un cuando uno quiere decir como alguien por ahí, me chismosearon, me contaron. Entonces uno dice un di, por ejemplo, se dice, voy a poner, tac, on di que, on di que. Uh, ustedes no ven lo que yo veo, no me había fijado. On dit que. Entonces, cuando ustedes vean, cuando ustedes vean ese on, una de dos cosas: o le están diciendo que alguien indeterminado, una persona X, que ustedes no saben quién es. O que ustedes saben, pero de la que no quieren hablar, como, así ah, sí, como una persona. Y ustedes ya saben quién es. Pero ese un, la función es alguien indeterminado. O es una forma informal de decirnos nous, nosotros. En francés se dicen mucho, on se parle. On se parle. Como on se parle, como nos hablamos. Ah oh oui, on se parle. Significa. Nos hablamos y significa uh, nosotros, ¿ok? Ese un es muy muy muy muy utilizado y la conjugación siempre va a ser la misma de il él puede significar nu pero la forma verbal es a ona On a, une maison Puede significar lo mismo. Nos avons une maison. Tenemos una casa. Ok? Pero atención, c'est très informel. Ce n'est pas à utiliser dans une situation formelle. S'il vous plaît, nunca la usen en una situación formal, por favor. Ok? Bon. Bueno, veo que... On peut a la sección de questions. Questions-réponses. ¿Es que vous avez des questions par a los temas vistos en el curso de hoy? ¿Tienen preguntas con respecto a las nasales? ¿Tienen preguntas con respecto a la descripción? No alcanzamos a ver los adjetivos hoy, pero eso lo verán el jueves con Alejandra. Yo les había preparado todo un texto para que lo usen. Bueno. El tiempo no nos da. ¿Tienen preguntas? No veo, no veo. Moi je porte la barba, mm, pas aujourd'hui. Je ne porte pas la barba. Hoy ya no la llevo. Hoy me, me afeité, bueno, con, con, la, con la máquina de mutilar, pero. Me disculpen si utilizo muchas palabras paisas. Ah, très bien, Mauricio me pregunta la diferencia de pronunciación entre ils sont du verbo être y ils ont du verbo avoir. Entonces, cuando ustedes, si ustedes ven bien, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. creo que lo voy a hacer acá, voy a poner una zona de texto y vamos a escribir. Si ustedes quieren conocer la diferencia de pronunciación entre estas dos formas verbales Ils, son, ils ont, Vamos a ver un fenómeno que se llama la liaison Normalmente ça ne se prononce pas Normalement, ça ne se prononce pas Ok Normalmente no se pronuncia, ¿ok? Pero cuando es atención, solo funciona para los verbos y para otras cosas como los le, por ejemplo, el artículo le plural. Cuando ustedes tienen esta palabra, esta palabra o el femenino y tienen una un verbo que empieza con una vocal, ustedes hacen una cosa que se llama la liaison. La liaison es que esta S que nunca se pronuncia normalmente, la van a pronunciar, pero lo que van a hacer es hacer una división silábica de esta forma. Y ya no es una S, sino que es una Z. Ilzon. Il ¿Ok? Mientras que aquí, como hay una S y hay otra S, y yo les dije, cuando hay dos S, ¿qué pasa? Se pronuncia una S. Ils sont, ils sont. ¿Se escucha la diferencia? Ils sont uh, étudiants, por ejemplo. Ils sont étudiants. Ok. Ils ont une maison. Ils ont une maison. Et ça, c'est la possession. Ils possèdent une maison. C'est la même chose. Le verbe posséder existe en francés pero es muy poco usado porque para eso está un verbo más cortico porque si no ustedes dirían y además aquí está la regla de tac, une maison". si ven es muy largo es más cortico decir son y maison Ils sont étudiants. Ils sont étudiants. Eso es un trabajo. Tienen, recuerden, si ustedes estudian S versus Z, van a aprender, van a escucharlo, van a decir, ah, hay una Z por ahí que no va escrita en ningún lado. Significa que ahí hay una liaison, significa que hay una S que no se pronuncia normalmente, pero que ahí, como hay una cosa que empieza con vocal, entonces. Sí se pronuncia, pero con forma de z, ¿Ok? Y eso es lo que se llama la liaison. La liaison. Y recuerden, les voy a poner simplemente la transcripción más o menos fonética porque no es la transcripción normal. Digamos, supongamos que eso se escribe il zon y euh, son, cuando te esa, esa virgulilla significa en nasal. Ils ont une me son. Fonéticamente, eso se pronuncia il son une maison. Esto es más o menos porque yo no tengo el teclado para hacer verdaderas tra transcripciones fonéticas, eso lo puedo hacer después y si los puedo poner. Eh, pero más o menos es esto. Il son y maison. Y la, el otro su sonaría il. son y tú bien, ils son y tú bien. ¿Cómo se pronuncia con el femenino? Igual. Siempre diga que es el son, una maison. El son, una maison. Carolina, ¿por qué mayo suena con mayo si hay dos vocales juntas? Normalmente ahí suena ai, e, salvo cuando hay dos L's. Cuando hay dos L's, la ahí suena ahí. Y las L's no se pronuncian. Las L's están ahí solo para decirte. Está ahí, está ahí. Me la separan, por favor. Les doy separaditas, separaditas. Cuando hay varias vocales juntas, ¿cómo se pronuncia? Uh, depende. Por ejemplo, en este caso, la e final no suena. Fi fi. Y lo que haces es separar en grupos porque en francés es muy importante separar en grupos rítmicos, es decir, uno dice la fille a un chien, si ¿Sí ves, hay tres grupos, la fille a un chien, y entonces, como hay una separación de grupos rítmicos, puedes pronunciar vocales seguidas, pero es porque es grupo rítmico, grupo rítmico, grupo rítmico, la fille a Incluso puedes crear dos haciendo una, eh, una contraparte de la liaison que se llama la enchenmo, que es cuando es cuando algo que no se pronuncia, vamos a ver si me da el espacio, no quiero borrar todo porque entonces ya, esto se los voy a poner y les voy a poner las explicaciones que les estoy dando aquí. L'enchaînement cuando tú tienes, eh, por ejemplo, la fille A. Si tú es la fille A en chien, le, le final no se prononce pas. Como esta E no se pronuncia, lo que tú vas a hacer es hacer un enchenmo de este sonido con este sonido. Y lo que vas a hacer es que vas a fonéticamente, ojo, no digo que es por escritura, fonéticamente vas a hacer esto. La fi, la FI, recuerda que cuando tienes una I y dos l's, eso yo lo había explicado, eso no es tienes una i y dos L tienes una i super larga la filla, la filla y lo que haces aquí es hacer un grupo rítmico donde se van a poner rojo para para ver la separación la silla y como tú haces esa separación entonces la, el, el, como encadenar cosas, encadenar vocales es más fácil gracias a este fenómeno que es encadenar esto como si, so, como si fuera una palabra, la filla, la fía, si tú ves es como si fuera una sola palabra aunque he escrito este gesto la filla. ok bueno, vamos a pasar a una actividad que nos preparó, que nos preparó Alejandra, ok, Entrenamos ensemble, si tiene más preguntas, uh, si no más preguntas, uh, veremos después, okay? Entraînons ensemble. Recuerden que esto es un juego de palabras que entrenar y andar juntos es por eso el juego de palabras Entraînons ensemble. Entonces, vamos a ver la video de Jean-Luc Petit Renault y un extra de su emisión Les escapades de Petit Renault. Este es un señor que se llama Jean-Luc Petit Renault como Jean... Juan Lucas eh, Pequeño Zorro Juan, Lu, Juan Lucas Zorrito Él tiene una misión que se llama Les Escapades de Petit Esas las pueden ver en el canal tele 5 monde que es el canal que en Colombia existen muchas, eh, muchos muchos eh, eh, eh, Ah, jublé como se dice en español como no lo uso nunca se me olvidó decir eh, lo tienen con, con su operador Okay. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Primera va cosa, va okay? vamos a escuchar la emisión. Vamos a escuchar la emisión. Y vamos a revisar un poco la familia. Vamos okay? a empezar. ejercicios, después les pongo ejercicios con la Ok, vamos a va lanzar el audio. Me dicen si escuchan, por favor. Et là, toute la famille est rassemblée. Alors, il y a papa qui s'appelle... Renaud. Renaud. Oui. Je suis petit Renaud. Je vous dois le respect, monsieur grand Renaud. <rire> comme le chanteur. Ma maman. Et... Qui s'appelle Nancy. Nancy. Nancy. Nancyade. À Nancyade. Nancyade. Voilà. C'est la reine de, de, de, de tout ça, l'histoire voilà. oui, oui, oui. de... de... Oui. Oui. de... Oui. de... Oui. Oui. Ben, tu vois, le, le Tiana. Qu'est-ce en... que c'est Qu C'est un, un ragoût de, de vos corses. Très bien. Donc, euh, c'est vous la, la fervente... Euh, Euh, euh, Tout à fait. qui nous a transmis. Oui, mais vous avez hérité ça de qui, vous, maman Je vous appelle maman. De, de, de sa belle-mère. Oui. Voilà. C'est vrai Et puis, il y a ici euh, Mathilde. Et oui, ma femme. Oui. Mathilde. Euh, ton épouse, oui. euh, qui est là, qui est la championne du monde de la confiture. Oui, oui ma confiture. C'est la championne du monde, mais bon. <rire> oui, parce que là, on est en train de mettre en, en, en, en pot, oui. puis il y a les petits biquets eh qui bon, font eh les fonds oui. de, de bol, eh oui. qui sont juste eh à côté, voilà. qui sont tes, tes les enfants. Sont goûteurs. Voilà, oui, oui, on a un vrai et goûteur. Et goûteur et le et jour où j'ai rencontré ces deux frères, au mois d'octobre <rire> dernier, j'ai senti que la poésie était en eux, et que j'avais envie de vous la compter un jour ou l'autre. Gracias, Jean-Michel. Gracias a ti. Gracias, Pierre-Ange, porque has colportado una buena idea a través del mundo entier. Ok. Es un pequeño extracto. Es corto. ¿Es que vos habéis escuchado el lien de parenté? ¿Escucharon cuáles eran las relaciones de familia que había en el video? ¿Es que vos habéis compris el lien de parenté? ¿fácil? ¿Difficile? Ok. ¿Cuáles son los liens de parenté que vous avez compris? ¿Cuáles son esas relaciones de, de familia que escucharon? Renaud, el papá. Uh -huh. On a entendido frère atención, frère, con el latel del revés, recuerden, esto es para escuchar relaciones de familia, no, el resto de vocabulario es muy complicado, no nos vamos a, a detener en eso, sino relaciones de familia, la fama, la mamá, ok, y on parle de mamá, enfant, fils, papá, Uh -huh, L'épouse, l'enfant, très bien. On va réécouter, on va réécouter a nuevo, ok? On va réécouter y on va ver quels son les liens de parenté. Si sí, por ahí dijeron la reina y lo veo muy bien escrito, la reina. Bueno, de, igual es muy fácil porque es casi la misma ortografía. Ok.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 Euh, euh, Tout à fait. Qui nous a transmis. Oui, mais vous avez hérité ça de qui, vous, maman Je vous de, appelais maman. De, de, de sa belle-mère Oui, oui. Voilà. oui. c'est vrai. Et puis il y a ici euh, Mathilde. Et oui, et ma femme. Et oui. Mathilde. Euh, ton épouse, oui. euh, qui est là, qui est la championne du monde de la confiture. Oui, oui ma est confiture championne du monde, bon. oui, Parce que là, on est en train de mettre en, en, en, en pot, pot. Oui. puis il y a les petits biquets eh qui bon. font eh les fonds ben... de, de bol, eh oui. qui sont juste eh ben à ben côté, voilà. qui sont tes, tes les enfants. Sont goûteurs. Voilà, oui, oui on a un vrai goûteur. Le euh, jour où j'ai rencontré ces deux frères, au mois d'octobre <rire> dernier, j'ai senti que la poésie était en eux, et que j'avais envie de vous la compter, un jour ou l'autre. Merci Jean-Michel. Merci a ti. Merci, Merci Pierre-Ange, porque vous avez colporté una belle idea a través del mundo entier. Ok. Por ahí mismo, Sí, porque le dice usted la reina. No es que la señora se llame reina, es que es usted la reina señora. Ah. Anunciata. Se llama anunciada, que es... es Creo que esto lo hicieron en, en Córcega porque dice: el plato se llama ajagú de vos corse. Creo que era corse. Ragout es un estofado. Es, es, es, un, es como una sopa donde no hay mucho, mucho líquido, sino que es súper espesa. Es un estofado. Ajagú de vo De vo Es el veau, es el. Es, es el um, Ah, ¿cómo se llama? Eh, es el pequeño de la vaca, es el ternero. Vos ternero. Y eh, si la, fait la, y le, la esposa hace de la confiture, la esposa hace de la confitura. Después bueno, vamos a ver. Il y hay de frères. Ah, oui, très bien. Vous êtes très calé, Entonces, está muy bien. Uh, atención, es carne de res, es carne de ternero. No es la misma cosa y en francés hace la diferencia ternero y ternera papá, mamá, mère, épouse, frère et le fils ok Répondez avec vrai ou faux pour les phrases suivantes Répondez. Imagino que es fácil, esta, esta palabra si imagino respondan esta es con vrai ou faux, estas también son fáciles para las frases siguientes la las frases siguientes l'émission parle de sport Jean-Luc rencontre une famille il prépare du poisson ¿qué es poisson? Jean-Luc fait, fait partie de la famille ah, eh? Jean-Luc fait partie de la famille ok Est-ce que l'émission parle de sport, vrai ou faux L'émission parle de sport, vrai ou faux Faux. L'émission parle de cuisine. Okay, la, la prime, la cuisine. Cuisine. Non, cousine, cuisine, c'est nos cuisine. Est-ce que Jean-Luc rencontre une famille? Est-ce que Jean-Luc rencontre une famille? Rencontrer, c'est comme connaître, Encontrer de connaître. Eh ben oui, c'est vrai, parce qu'il y a la maman, il y a, il y a le fils, il y a l'épouse, il y a le frère, il y a le papa. Il prépare du poisson. Est-ce qu'il prépare du poisson? Recuerden qué es poisson. Nos acuerdan de poisson. Igual ¿Vale que poisson es el pescado. Estamos hablando de v o v e a u. V-E-A-U est ternero Donc c'est faux Est-ce que Jean-Luc fait partie de la famille? Est-ce que Jean-Luc fait partie de la famille? Vrai ou faux? C'est sí, va. Ok. D, D, de, D, de, D, D, D. Très bien, Adriana. Muy bien, Adriana escribió, vous. ¿cómo se escribe? D, ¿es que Jean-Luc fait parte de la familia? No, recuerden que Jean-Luc es el que les están conociendo. parte de la familia. Y recuerden que este cine final, yo ya lo corregí, pero esto no me lo toma en cuenta. OK. Voici Jeanne Marie. Il est cuisinier. Qui sont les autres membres de sa famille Vous, vous pouvez-vous les identifier Ça c'est Jeanne Marie. Ça c'est Jeanne Marie. Qui est lui Qui est elle Qui est elle et qui est lui Digamos a B C D para, que, para entender bien las respuestas porque veo, veo desfilar y no sé con qué me están respondiendo A B C D B, c'est la fama? se ¿Anunciata? Muy bien, pero ¿quién es Anunciata? Atención, no es Nancy sino Anunciata. C'est la mamá. Père, mère, épouse, frère. Très bien, Jahida. Très, très bien. Donc, ¿son père o son papá? De, atención, de Jeanne marie hein? ¿Son papá o son père? sa mère o sa maman sa femme o son épouse recuerden que este es sa porque es femenino y este también es femenino pero como esto empieza con una vocal, entonces hay que poner son son épouse y finalmente son frère. très bien Ok, aquí él habla de Jean-Michel Jean Aubertier, el mismo prénom que... Euh, Renaud, el père de Jean-Michel Aubertier, el mismo prénom que... Él habla de un chanteur. Esta es la es súper difícil. habla de Renaud. Renaud, que es un chanteur muy conocido en Francia y que canta canciones como esta, que se llama Mistral Gagnon, que es una canción que todo el mundo conoce en Francia. Mistral gagnant, sobre todo. Esta es la, la canción de Renaud. L'épouse de Jean-Michel es muy buena para hacer. Nos estamos pasando. Eh, rápido, rápido, que nos estamos pasando el tiempo y, y me van a pedir la antena. Un, dos y tres. El hace de la confiture. La confiture es un incontournable du petit déjeuner a la française les français consomment près de 4 kilos par an et par foyer cada hogar consume más o menos 4 kilos de mermelada al año y en francés en Francia la consumen mucho, mucho, mucho, mucho ok bon, merci beaucoup uh, jeudi vous aurez le cours avec Alejandra et moi je vous dis Bon vacances! Buenas vacaciones! Chao!